hola chicas y chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a empezar a ver el modo editable poly que era la manera de hacer editable cualquiera de nuestros objetos en 3ds max aunque en el manual de 3ds max habla primero de editable mesh eh, me voy a adelantar en el manual y me voy a tirar a esta parte porque es con lo que más vamos a trabajar. Una vez os explique eh, eh, detenidamente todo este, eh, todas estas opciones que tenemos en Editable Poly, eh, cuando vayamos a Editable Mesh las habremos visto casi todas y simplemente tendremos que ver las diferencias. ¿vale? Recordar que una vez que creábamos nuestros objetos teníamos que indicarles que eran editables. Para ello voy a crear una esfera en el, para, que, para que nos sirva de ejemplo y eh, voy a poner esto en grande para que veamos claro todo lo que vamos haciendo, de acuerdo? Para seleccionar, eh, para indicar que nuestro objeto iba a ser editable, pulsábamos botón derecho y le, le veníamos aquí a Convert to y Convert to editable poly. Cuando activamos esto, se despliegan una serie de paneles aquí donde tenemos todas estas opciones hay algunas más vale que nos van a permitir trabajar a cualquier nivel de subobjeto con nuestro elemento adicionalmente a esto tenemos la cinta esta superior donde tenemos las herramientas de modelado gráficas que nos van a permitir lo mismo que tenemos aquí incluso alguna opción adicional más entonces eh, a lo largo de, de los próximos vídeos cuando os vaya explicando los diferentes paneles desplegables que tenemos por aquí, iremos viendo también las diferentes herramientas que tenemos aquí arriba, que son las mismas, ¿vale? Aquí habrá alguna más. Algo que no os he comentado y que sería interesante a lo mejor que le echaréis un vistazo si eso eh, retrocediendo en el vídeo, es que al crear el objeto, eh, bueno, creo que no os lo he puesto, pero lo vamos a ver rápido. Mirad, si yo creo un objeto cualquiera, En el panel de edición tenemos todavía opciones para poder indicar cuántos segmentos va a contener cada uno de sus de sus caras y eh, el, lo que va a ocupar en, en el espacio. Vale, pero en el momento en el que nosotros hacemos editable nuestro objeto. Este panel desaparece de parámetros y es sustituido por los paneles que estábamos viendo antes. ¿de acuerdo? Voy a hacer control Z para deshacer y me voy a quedar con nuestro elemento. Cada uno de estos paneles, 3DS Max los denomina rollout, ¿vale? que son desplegables. Entonces vamos a tener paneles a nivel de objeto, que es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿vale? y según vayamos seleccionando los diferentes subniveles de subobjetos que hay, se desplegará algún panel adicional más dedicado exclusivamente a ese tipo de -elemento, ¿vale? En el vídeo de hoy nos vamos a centrar exclusivamente en este panel de selección, ¿vale? o el eh, Selection Rollout, que es como lo denomina 3ds Max. Y iremos viendo los diferentes paneles en los próximos vídeos. ¿vale? Lo que tenemos aquí, en parte, lo tendremos aquí también. ¿vale? Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo primero es unos botones de selección para seleccionar el subnivel con el que queremos trabajar. Aquí tenemos vértices, tenemos aristas, tenemos eh, bordes o límites, que os comentaba en el vídeo anterior, vale polígonos y elementos de acuerdo, entonces según seleccionemos aquí, pues aparecerán eh, unos paneles u otros, si seleccionamos a nivel de vértice por ejemplo, fijaros que nuestra figura ya empieza a pintarnos todos los vértices que tenemos, si lo hacemos a nivel de arista, eh, bueno no lo estamos viendo, pero voy a pulsar F4 y así lo vemos bien, vale, a nivel de vértices, a nivel de aristas tendría todo lo que es la estructura de nuestro elemento, esto, recordad que os indicaba en el vídeo anterior, si tenemos oquedades, las aristas que limitan en esas oquedades sería el border, ¿vale? Las caras, que serían estas, ¿vale? Y el elemento, que es el elemento completo, ¿de acuerdo? Y yo aquí puedo ir realizando selecciones como os indiqué, pero vamos a ampliar eso un poco más porque vamos a ver diferentes tipos de selección ahora mismo, ¿vale? Bien. Una de las cosas que hay que tener en cuenta mmm, en 3ds Max es que dependiendo del nivel en el que nos encontremos de subobjeto, 3ds Max va a guardar en memoria la selección que tengamos, que tuviéramos hecha. ¿vale? Es decir, si estábamos en el subnivel de eh, vértices y teníamos allí seleccionados cuatro vértices o cinco vértices, por ejemplo, y nos hemos movido a, otras, eh, a otros niveles de subobjetos, cuando volvemos. A los vértices, la selección que tuviéramos hecha en el pasado seguía ahí, ¿vale? De hecho, si yo selecciono ese vértice y me vengo aquí, aquí no hay nada seleccionado. Si vuelvo al vértice, sigue mi vértice aquí seleccionado, ¿de acuerdo? Otro modo de seleccionar estos subniveles es utilizando el teclado no numérico, las teclas del 1 al 5, siendo el 1 el vértice y el 5 el elemento. Así que podemos seleccionar ahí también. Y en esta cinta también tenemos la opción de poder seleccionar, ¿vale? Esos niveles de subobjeto. Como habéis visto antes, yo tenía aquí, tengo un vértice seleccionado y si yo voy cambiando, no hay ninguna selección hecha. Es decir, independiza. Aquí sí tenemos todas las caras seleccionadas. Pincho fuera y ya está. ¿Vale? Eh aísla el tipo de selección en función al subnivel en el que nos encontremos pero y si yo selecciono por ejemplo una serie de vértices y quiero pasar a la selección de aristas y que se mantenga esa selección bien mira tenemos diferentes opciones para poder hacer esto la primera es utilizando la tecla control con la tecla control en cualquier subnivel, no necesariamente en los vértices. Si estoy en aristas y quiero pasar a los vértices o las caras, sería exactamente igual, ¿vale? Bien. Eh, con la tecla control, lo que va a ocurrir eh, es lo siguiente. Yo voy a hacer una selección, cualquiera, por ejemplo, esa arista, ¿de acuerdo? Y si yo pulso la tecla control, la dejo apretada y me muevo a cualquier otro subnivel, todo lo que esté en contacto con esa arista se va a seleccionar. ¿Vale? Si paso a los vértices, se seleccionará este vértice y este vértice. Si paso a las caras, seleccionará estas dos caras de aquí. Pulso la tecla control, vamos a las caras y veis, selecciono esas dos caras porque son las que están en contacto con nuestro vértice, con nuestra arista, ¿vale? Si selecciono, si dejo pulsado la tecla control y selecciono el elemento, el elemento se selecciona entero porque eh, es el elemento entero el que está en contacto con la selección actual. Vale. Si paso a vértices ahora, pulsando la tecla control, ya no estamos hablando de la selección que había hecho con la lista, sino con la selección que hay actualmente en pantalla, que son las caras. Entonces, los vértices que se van a seleccionar son todos los vértices que están en contacto con esas caras. ¿Veis? No se ve bien, están en rojo. Tal vez si cambio el color, lo vamos a ver mejor. Así. ¿vale? Están en rojo, ahí seleccionados, ¿vale? Y si vuelvo a las caras, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues todo lo que esté en contacto con cada uno de estos vértices a nivel de cara se va a seleccionar, es decir, se va a seleccionar todo esto que hay alrededor, ¿vale? Esto con la tecla control, pero ¿y si lo que queremos es que no sea una selección tan extensa, sino que simplemente se ciña a lo que tengo delimitado? Es decir, si yo selecciono un dos vértices y selecciono aristas, que solo se seleccione la arista que hay entre los dos vértices. Caras no va a seleccionar porque no, no están abarcadas, pero si yo selecciono tres aristas o cuatro aristas, me seleccionaría la cara que está enmarcada. ¿vale? Y no el resto. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, para hacer eso tengo que combinar las teclas mayúsculas y control y hacer el mismo proceso. Vamos a verlo. Si yo selecciono vértices como se indicaba, selecciono este vértice y este vértice, ya estuvimos viendo que para hacer la selección múltiple utilizábamos la tecla Control también, ¿vale? En el vídeo anterior lo expliqué. Si yo ahora paso a aristas, vale, como lo he hecho con la tecla Control, ha seleccionado todas las aristas que hay alrededor. Pero si en lugar de hacerlo, fijaros que ha conservado la selección que tenía hecha previamente, no he pasado haciendo control ni nada. ¿vale? Si yo ahora hago control mayúsculas y paso a las aristas, fijaros, la selección se hace solo sobre esa arista, que es la que está delimitada por los dos vértices que tenía seleccionados. Hay un tercer modo de, de selección y es eh, mantener la tecla mayúsculas pulsada a la hora de realizar el cambio de nivel. Y de esta manera... Vamos a seleccionar solo aquellos objetos que bordean la selección que tengo. ¿vale? Si yo paso a caras, por ejemplo, con la tecla mayúsculas nada más, no hay nada porque mi selección no está bordeando ninguna arista. Vuelvo sin pulsar nada para tener eso. Si yo pulso la tecla mayúsculas y vértices, me toma solo esos vértices. Es similar a lo que teníamos hecho antes con la tecla mayúsculas y, y control, pero no es lo mismo. ¿Pero qué es lo que coge? Coge el límite, ¿vale? Es decir, si yo selecciono varias caras, seleccionar, por ejemplo, sí, ¿vale? Si yo pulso la tecla Shift y selecciono, eh, las aristas me va a seleccionar solo lo que bordea la selección no me va a seleccionar más creo que por aquí tenemos algo seleccionado entonces si yo pincho con shift aquí veis que solo hace la selección del borde ¿Vale? vuelvo a las caras si lo hago con los vértices solo va a tomar los los vértices del borde no los interiores lo veis estos están en azul y los limitantes están en rojo vale de esa manera haríamos una selección de límites de selección con la tecla shift vale bien con eso hemos visto los diferentes tipos de selección que tenemos con las combinaciones de teclas ahora vamos a pasar a ver eh, esta opción que tenemos aquí que ahora está deshabilitada By Vertex solo se habilita en el momento en el que estamos trabajando con subnivel, o sea, con niveles de subobjeto que no son vértices, cualquier otro que no sean vértices, ¿vale? ¿Y qué nos va a permitir esta opción? Esta opción lo que nos va a permitir es hacer una selección de lo que vayamos a seleccionar en base a un determinado vértice, o sea, yo selecciono aquí y digo, pues mira, este vértice, y me va a seleccionar las cuatro caras que hay aquí, ¿vale? que son las que limitan con ese vértice, o este vértice de aquí, y me va a seleccionar estas cuatro caras de aquí. ¿Vale? Es un modo de selección. Si lo hago con aristas, me va a ocurrir algo similar. Si yo tengo, como tengo activada la opción By Vertex, si yo pincho aquí, me va a seleccionar las cuatro aristas que están tocando el vértice que he seleccionado. ¿Vale? Ahora vamos a echar un vistazo a Optimal Calling. Optimal calling viene a ser traducido literalmente al español como eh, sacrificio óptimo. ¿vale? No estamos matando nada, simplemente sacrificamos en la selección ciertas cosas. Yo puedo, por ejemplo, para que lo entendáis, voy a seleccionar caras. ¿vale? Si yo eh, voy alternando con el clic sobre esta cara, Fijaros que se ha movido el, el manipulador este, el widget, y no está seleccionada la cara que estaba marcando. La ha marcado en primer lugar, pero cuando he hecho el segundo clic, parece que se ha ido. Bien, vamos a rotar. Fijaros, se ha ido justo a la cara que quedaba por detrás. ¿Vale? Por defecto, 3ds Max entiende que... O no entiende, eh, deja... Hacer este tipo de selecciones y si yo hago una selección, recordad que tengo aquí la caja seleccionada, si yo hago una selección de caja, no solo me está seleccionando las caras que tengo por delante, me está seleccionando las caras que quedan por detrás. Entonces, eh, podemos sacrificar las caras que quedan por detrás a la hora de realizar una selección y para ello utilizaremos este botón que tengo aquí, ¿vale? Si yo pulso este botón y hago el mismo ejercicio de hace un momento y selecciono con una caja, ves que me selecciona todo eso, pero de la parte trasera no me está seleccionando nada, ¿vale? Y si hago lo mismo que he hecho antes, que era hacer clics reiterados, solo me va a seleccionar eso, si hago un doble clic, me selecciona, o sea, un doble clic, o sea, dos clics rápidos, ¿vale? Me selecciona el evento entero, pero de esta manera... Solo me está seleccionando la que tengo enfrente. Si yo quito el back face. ¿Veis? Me va alternando entre la trasera y la frontal. Luego tenemos occluded. ¿Vale? Que es ocluido. Y lo que va a ocurrir es. Que no me va a dejar realizar selecciones. Si hay una cara o algo que esté tapando. Lo que estoy viendo. ¿Vale? Eso cuando está marcado. Si. Haciendo clics. De la manera anterior, no me está seleccionando las caras traseras. Me estaréis diciendo, y hacen exactamente lo mismo. No, no hacen lo mismo. Porque aquí estamos trabajando con un único objeto. Imaginad en una escena donde ya tenemos varios objetos montados, ¿vale? Con Back Face, po, eh, sin estar habilitado, yo puedo seleccionar del objeto que tengo enfrente y del objeto que tengo detrás. Si los tengo los dos en modo editable, ¿vale? Puedo seleccionar las caras. Con Occluded, el del objeto que queda por detrás, no podría seleccionar las caras, solo del que tengo por delante. ¿vale? Esa es la diferencia entre los dos. La siguiente opción que tenemos aquí es By Angle. ¿vale? Y By Angle lo que nos va a permitir es realizar una selección eh, de todas las caras adyacentes y las adyacentes de estas eh, en base al ángulo que tengamos aquí marcado. Con un ángulo de 45 grados en esta esfera, si yo pincho en cualquier lado, me va a seleccionar la esfera entera, porque no tengo 45 grados de ángulo entre ninguna de las caras. ¿vale? Ahora, vamos a poner 10 grados. por ejemplo. ¿vale? Yo pongo 10 grados y pincho aquí, no me está haciendo nada, vamos a poner 15. Selecciona todo. Vale, es que a lo mejor, a ver, con 10 grados no, con 12, me selecciona todo. Bueno, eh, a lo mejor la esfera no es el mejor ejemplo, ¿eh? pero eh, si vamos a crear un objeto distinto, vamos a crear por ejemplo un cilindro, Y este cilindro le voy a decir que va a tener seis lados, ¿vale? Esto es lo que os comentaba al principio del vídeo. Todavía no lo he hecho editable. Aparece este panel de parámetros. Yo hago aquí, botón derecho, Convert to Editable Poly, me lo convierte a editable, desaparece ese panel y aparecen todos estos. Bien. Ahora yo aquí selecciono caras, por ejemplo, por ángulo. Y si yo selecciono aquí, me selecciona solo estas caras, porque el ángulo que hay aquí es mayor a 45 grados. Entonces ya no selecciona estas. Este ángulo de aquí es de 90. O sea, si yo vengo aquí y en lugar de 45 le digo 75 y vuelvo a pinchar, ya me selecciona todo el contorno alrededor porque estos ángulos que hay entre esta cara y esta cara es eh, inferior a 75 grados, pero con esta cara todavía, al ser 90 grados, no la selección, ¿Vale? Ese es el funcionamiento de esta opción. Ya nos queda poquito. Ring y Grow lo que nos va a permitir es hacer eh, disminuir o aumentar la selección. ¿De acuerdo? Voy a utilizar este cilindro con la selección que tenemos hecha ahora mismo. Si yo le digo Spring, ¿veis? Me va restando la selección de acuerdo, si le vuelvo a dar, se me queda ahí, vale, y si le digo grow, me la va haciendo crecer, vale, la selección, de acuerdo, y así podría eh, hacer una selección más, más eh, precisa, de acuerdo, bien, luego, para poder ver estas dos opciones, solo están disponibles a nivel del subobjeto de aristas, ¿Vale? Ring y loop los mencioné en el vídeo anterior. Anillo y bucle. ¿Qué es un anillo y qué es un bucle? Bien, un anillo sería, eh, hablando a nivel de aristas, ¿vale? Serían aristas paralelas colocadas una al lado de la otra. Para poder hacer este tipo de selección, puedo hacer un clic sobre una de ellas y pinchar aquí en ring. Y selecciona todo el anillo de aristas. No sé si ha seleccionado por aquí. No, no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque tenemos un engón aquí arriba. Y Otro engón aquí abajo. ¿Ok? Esto solo nos va a funcionar a nivel de quads. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí en este spinner, puedo hacer disminuir la selección y que seleccione menos aristas en ese anillo concretamente. Otra manera de seleccionar los, los anillos sería con la tecla control presionada, eh, primero selecciono una arista, no hace falta que esté la tecla control presionada, pero con ella presionada haciendo doble clic en la paralela siguiente me selecciona todo el anillo, ¿de acuerdo? Este es otro modo de seleccionar anillos en geometrías. La otra opción es loop, que son bucles, que es un bucle. Los bucles son aristas colocadas una a continuación de la otra. ¿De acuerdo? Y eso conforma un bucle. Es decir, si yo pincho aquí, el bucle va a ser todas las aristas que dan la vuelta a nuestro cilindro. ¿Veis? Y si pincho esta, serían todas las aristas que van en línea consecutivas. ¿Y qué ocurre? Que como tenemos un engón aquí y otro engón aquí, nuestro bucle no sabe por dónde continúa. ¿de acuerdo? Necesita quads. Con los quads sí sabría por dónde seguir, ¿de acuerdo? Bien, otra opción que tenemos con esto es, una vez que tenemos un, un loop seleccionado, por ejemplo, esto funciona con los anillos exactamente igual, al revés que como os lo voy a explicar. Yo tengo este eh, loop seleccionado, este bucle. Si yo al spinner del anillo le doy hacia arriba o hacia abajo, lo que va a hacer es mover la selección hacia el, el loop eh, siguiente, que sería eh, en la posición de, como si fuera un anillo, ¿vale? En el paralelo. Vamos a darle hacia abajo y veis, me lo mueve allí, hacia arriba. Y si mantengo la tecla control presionada, es como si estuviera haciendo una multiselección me va seleccionando los diferentes loops que van a conformar los diferentes anillos que contiene este este cilindro de acuerdo esto funciona exactamente igual con los anillos si yo tengo un anillo seleccionado y le digo que me coja el siguiente loop pues lo va a mover para que lo veáis vale tengo este este anillo seleccionado y yo al loop le doy aquí hacia arriba. Selecciona el siguiente loop. ¿Vale? Si le lo doy hacia abajo, vuelve. ¿Vale? Y si mantengo la tecla control presionada y le doy hacia arriba o hacia abajo, estoy aumentando la selección. De tal manera que voy a seleccionar todos los loops que hay en el cilindro. ¿Vale? Ya solo nos queda esta sección de aquí. Ya acabamos con el vídeo que se está haciendo un poquito largo. El Preview Selection lo que nos va a permitir es realizar una vista previa de cómo va a quedar nuestra selección. En ¿Vale? Off eh, va a estar apagado, no, no vamos a ver, no vamos a previsualizar la selección. En Sub Object vamos a, verlo en, vamos a ver la, cómo va a quedar nuestra selección en base al subobjeto que tengamos seleccionado. Y Multi lo que va a hacer es... Independientemente del subobjeto que esté seleccionado, va a hacer una previsualización en base a la posición del ratón de la selección que queremos hacer, para que lo entendáis. Si yo tomo, por ejemplo, a nivel de subobjeto, estoy con las aristas y me pongo aquí, fijaros que se pone en un tono amarillo, me voy a acercar un poquito más, ¿vale? Si yo presiono la tecla control y sigo moviendo el ratón, veis que se van haciendo selecciones, ¿vale? Imaginad que esta es la selección que quiero hacer. Pues la confirmo con el botón izquierdo del rap Y ya queda la selección hecha. ¿Vale? Pero solo a nivel de aristas. Voy a pinchar fuera. Vamos a pinchar aquí en Multi. Fijaros. Ahora, según me posicione, ¿veis? Ahí hay un puntito, está seleccionando un vértice que está por detrás en la selección. Recordad que la, el backface no está activo, con lo cual está considerando las caras traseras. ¿Vale? Aquí está, está viendo la cara de, del cilindro, la tapa superior, ¿vale? Si yo ahora pulso la tecla control y me voy moviendo, la selección la hace de esta manera. Y la confirmo con el botón izquierdo del ratón. Como teníamos seleccionado los loops previamente en, esta, en este nivel de subobjeto, pues ha conservado esa y ha añadido la selección nueva que hemos puesto. ¿De acuerdo? Con esto hemos visto todo el panel de selección, eh, iremos viendo el resto de paneles, no sé lo que nos va a llevar, es probable que veamos dos paneles juntos o tres en un vídeo y habrá otros paneles que a lo mejor pues por su extensión o por su complejidad requieran un par de vídeos, todavía no lo sé, pero la intención es Ver todos los paneles que tenemos en pantalla y para que entendáis todas las opciones que pone a disposición 3DS Max para poder modelar nuestros objetos. ¿De acuerdo? Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.